¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Harlock y bienvenidos chicos a otro Capitulazo, hoy es día De Giovanni, hoy es día del Resurgir de nuestro equipo después del episodio De ayer que fue increíble Si no lo habéis visto, ir a verlo porque el combate Contra el rival no tiene Desperdicio chicos, fue espectacular De verdad, lo digo en serio Hicimos nuestras cositas pero también nos dio Tras, tras, por detrás y eso lo vamos a ver Ahora mismo, chicos Los Pokémon que murieron, aquí están Señor Javix y señor Darío eh, Tenemos que cambiarlos, obviamente, por Pokémon nuevos Ya veremos cuáles, pero me quiero centrar al 100% en Giovanni Hay que vencerle, hay que vencerle sin perder ninguna vida Me niego a perder vidas porque ya vamos muy mal Tres vidas, nos quedan cuatro medallas De verdad, necesitamos un impulso súper fuerte al que Un Pokémonazo, por favor Este tío me habéis dicho que me nos daba el Lapras Vamos a cogerlo y a ver qué tal. Hola, tú no eres de los roquetas has venido a salvarnos? Pues gracias, te daré este Pokémon por habernos salvado. He capturado un Lapras. ¿Lapras? Lapcoal. Vale, Lapcoal sí me gusta. Lapras con Torqual, chicos. Qué brutal. Se lleva mote, obviamente. Y chicos, mucha suerte porque a lo mejor Lapcoal es el Pokémon que necesitamos. El Pokémon destino que nos va a ayudar. Jorge Méndez, enhorabuena, Jorge. Le voy a poner tu motecito a este, a este Lapras que te lo mereces. Y no sé si poner Jorge, imagino que sí, ¿no? Jorgito, Jorgito, vamos a llamarlo Jorgito. Que me gusta más. jor to Ahí está, Jorgito, te llevas a Lapras. Que por favor sea agua-fuego. Por favor, por favor, en serio, ¿eh? No quiero que sea hielo-fuego. Quiero que sea agua-fuego. Porque es que Giovanni es tipo fuego todo. Entonces, cuanto más agua, mejor. Es un Lapras, es muy inteligente. Lo teníamos en el laboratorio, pero estará mejo mucho mejor contigo. Seguro que lo entrenarás muy bien. Es muy buen nadador, podría llevarte incluso. Ah, podría llevarte incluso, vale Ostras, mi, mi, mi procesador Se ha quedado un poco pillado ahí Pero bueno, vale, vale Y si vamos por aquí En teoría está por aquí Nuestro señor Giovanni ¡No! ¡No! Combate aquí, combate aquí, no te creo Alto ahí, no te muevas Por favor, no he curado No he, no he curado nada Que tenga malos pokés Tres pokés, a ver Noctel dure, vale Vale, vale, vale, vale este podemos con él Nivel 32, nivel 32 Ni de coña, o sea, ni de coña Fimo está a, to a toda la vida, así que... Martillazo, por favor, mátalo, no hay huevos Onda Ignea, onda Ignea No me quemes, Fimo, aguántalo bien No me quemes, no me quemes Vale, martillazo, va, va, mátalo, no hay huevos, Fimo No hay huevos, Fimo, no hay huevos No hay huevos <ríe> Lamentable eh, Demolición yo creo que lo mato, ¿no? Derribo, derribo Cuidado, cuidado, vale, no me llega ni a la mitad De la vida, demolición Y lo matas, ¿verdad? Cuidado que es tipo Volador, ¿eh? Igual no tenía que... Vale Vale, vale, vale, estamos Estamos, ¿qué más tienes? ¡Más Lotion! No te creo No te creo más losión tú No tenemos a Darío aquí, no tenemos a... Me cago en San Pito Pato Susanaro no es tipo acero, chicos, contra el fuego Las pasaputas, es verdad que tengo Psíquico Pero no estoy seguro de matarle Seguimos, va, más Lotion, a ver Tiene que estar guapísimo Oh, guapísimo Guapísimo Qué chulo, chicos, yo lo quiero Yo lo quiero eh, Martillazo, va Ahí te lo llevas, cómetelo, vamos, mátalo Mátalo, no hay huevos No hay huevos, otra vez Vale, cosquillas, cosquillas, me baja, ¿qué? Algo me baja, ¿eh? Pero no sé el qué, el ataque, vale, perfecto Porque, eh, y la defensa, eso no está perfecto eso no está perfecto Martillazo, no lo falles ¡Vamos! Más explosión para tu casa Y le queda uno Le queda uno ¿Cuál es? Ahí está ¡Rapisdale! ¡Vale, Vale, vale, vale, vale Seguimos Por favor Por favor Mátalo De un martillazo Vamos Presente ¡Oh! Lo falla, vale Vale, vale, vale Martillazo, lo falla No te creo No te creo Martillazo otra vez Patada Ignea Lo aguantas, fimo Fimo, Fimo, lo aguanta muy bien, lo aguanta muy bien, se quema, vale, no pasa nada, va por especial, martillazo va por especial, lo tiene que matar de un solo golpe, vamos, vamos, sí Oh, Fimo se ha sacado el Lepe. aquí ha puesto un golpe sobre la mesa, eh, ha puesto un golpe sobre la mesa, Fimo va a evolucionar hoy, obviamente, o sea, lo vamos a evolucionar, pero de canteo, de canteo Vale, vale, vale, vale, vale, chicos, no hay más combates, vale, uh nos piramos, nos piramos, hay que preparar el equipo, hay que meter a lapras y aquí nada falta para vencer a Giovanni. Me niego a perder una vida hoy, en serio, eh. Pero lo digo totalmente serio, o sea, no, no, que no. No, en serio, no quiero perder una vida. Tenemos tres vidas, cuatro gimnasios. Tenemos que aguantar por lo menos este y el gimnasio de Koga. Pasarlo como si no. Como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Como si, como si la vida siguiera dulce y felizmente por, por mmm, ciudad azafrán. Así os digo. Vamos a curar. Y a ver, ¿a quién metemos, chicos? ¿A quién metemos? No sé a quién meter. Tenemos muchos de tipo agua, ¿eh? Eso es cierto. Así que, en teoría, podemos ir bien. Pero vamos allá. Hola, PC. ¿Qué Pokémon tengo? Lo primero, lo primero es dejar a los muertos, ¿vale? Vamos a dejar a Javix. Grandioso Javix, que la verdad me da menos pena que Darío, porque Darío ha estado más tiempo en el equipo. Pero bueno, Darío, que tiene amuleto. Pero bueno, el amuleto se lo puede quedar. A ver... Equipo, vamos a ver al Lapras, lo primero ¡Hola, ¡Oh, hola! ¡Qué diseñaco! ¡Qué diseñaco! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Jorgito, a ver qué tienes White Smoke, evita que baje las habilidades ¡Y todo de tipo agua! Danza, lluvia, pistola, agua, hidropulso y rayo, burbuja Hombre, hombre, al equipo ya, al equipo directo Agua, fuego, directo, eh, pero directo, ya está, o sea, sin pensar más Vale, más tenemos un pop que no tiene ataques de tipo agua, pero tiene tóxico y intimidación. Tenemos a Freddy que tiene intimidación y ataques de tipo agua. O sea que Freddy, yo creo que al equipo de cabeza. O sea, Freddy seguro. Y la pregunta es: ¿Voy a quitar a Genjaro, a Susanaro, porque es tipo acero? ¿Le quito? Supongo que sí, ¿no? ¿Y a quién metemos? A Fabio, a Azurli. Azurli es tipo agua también, ¿eh? ¿Lo que tiene es agua de tipo agua? Sí, tiene. Sí tiene. Lo metemos. Puede estar bien, ¿eh? Ojo que también tenemos un Tiro Groove, ¿eh? Ojito a esto, ¿eh? Tiro Groove no estaría nada mal. Tiene guts, Demolición. Aguanta bien el tipo fuego. Podría estar bien, ¿eh? Podría estar muy, pero que muy bien. Aunque también eh, Azurli no sería mala. Voy a meter a Zurli, yo creo, porque el tipo agua me da más seguridad que el tipo roca. Es que este, este tiro Groove puede llegar a ser verdaderamente malo para el, para el mmm, combate. Además, si tiene un Tiplosion de estos con Machamp, eh, me hace un hijo. En cambio a Fabio, pues puede aguantar bastante mejor. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Tampoco te sé decir. Yo creo que sí. Vamos con esto. Vamos con esto. Venga, va. Chicos, espera. Voy a comprar caramelos raros. Porque voy a necesitar, voy a levelar a todo el equipo y al final eh, vamos a estar eh, jodidos. Así que Ciudad Zafrán... Corremos al... Al Market. que dónde estaba el Market? Por aquí arriba, ¿no? Ahí está. Vale, está aquí. Sí, sí, sí. Me acuerdo. No estoy tan oxidado. No estoy tan oxidado. Hola. ¿Me vendes caramelos raros? Sí, perfecto. Compramos otros 99. O sea, que me sobren. De hecho, voy a comprar otros 99. Ya, para toda la serie. Sin, olvid sin tener que volver a comprar. Que, que, que, que yo... yo Que flipo. Flipo. Vamos allá. Eh, Calamelos raros. Tenemos 241. Por si queríais. Lo primero... Lo primero, evolucionar, chicos, a nuestro starter que se lo merece. O sea, de verdad, 18 capítulos, si no me equivoco ya, para conseguir a nuestro compañero de aventuras evolucionado. Fimo, eres un dios y vas a ser mejor. Qué guapo va a estar, ya verás. Es que tengo unas ganas. ¿Con qué el dur con Blastoise, chicos? ¿Con qué el dur con Blastoise? ¡Dios! Sí, madre. Que, eh, di, eh, un like. Un like por este dur. Que es brutal. O sea... Amazing. Quiero aprender agua lodosa. ¡Oh! ¿Eliminar un movimiento? Pues bueno, sí. Vale. Eh, mejor que martillazo, ¿no? ¿O no? A ver. ¡Uh! Tiene más precisión. ¿Tiene la misma precisión, pero más potencia. Lo malo es que no tiene alto ratio de crítico. Baja la precisión. Uh, no sé qué prefiero, ¿eh? Creo que prefiero martillazo realmente. Porque el alto ratio de crítico me mola. Me la pone un poquito lo que viene siendo tiesa. Así que... Creo que no le voy a enseñar agua a la dosa. lo siento mucho Y vale, pues vamos a seguir leveleando A los nuevos, por supuesto Fabio el primero, que es el que está más bajito de nivel A ver, evoluciona ¡Oh! Así ya, de jajas Vale, pues nada, aquí está, primera evolución De Fabio, que en teoría Es agua volador, yo creo, ¿no? O va a seguir siendo agua normal, imagino que será volador Si no, me rayo, ¿eh? Fabio, hermano Has evolucionado en un Maravia Marril con esta Arabia y eres tipo volador, bueno no lo sé, ya lo comprobaremos. Cuando quiera aprender algún ataque seguramente me lo diga, así que ahí vamos, 18, 19, al 35 eh, o al 36 o por ahí. Hay que subir aquí, como si no un mañana aquí ir a aprender doble filo, vale? Es tipo normal? No, tipo volador, chicos, ahí está. Pues quito, ¿qué quitamos? Falso tortazo, mismamente Doble filo es un buen ataque, ¿eh? a pesar de que no sea por stab, es un grandioso ataque. Seguimos. Esto sé que es un poco rollo, ¿vale? Pero al final hay que hacerlo Tenemos que preparar el equipo Y oye, también mola ver eh, cómo evolucionan Y cómo aprenden a ataques Nivel 27 No sé qué nivel evoluciona No sé qué nivel se consigue ¡Salpicar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡150 de potencia! ¡Madre! ¡Madre! Vale, eh, quitamos... ¿Qué? Rayo bruja, ¿no? Sí, rayo bruja a tomar por saco Y aprendió salpicar ¡Menudo salto de calidad, chicos! Seguimos ¡A full! ¡Oh! ¡Vale! Nivel 30, entonces, ¿no? Ostras, no me acordaba de Staraptor Vale, pues Staraptor con... Azumarill ¿Azuraptor? ¿Star... Stararril, No sé Ahora lo veremos Aquí está ¡Y ¡Qué bueno! Señor Fabio Un Azumaptor ¡Ah! Azumaptor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, perfecto, pues seguimos Sigue teniendo... Imagino que sigue teniendo Hughes Power O sea, no creo que eso haya cambiado ¿A qué nivel? Pues mínimo, mínimo Al 35, mínimo ¡Quiero aprender aerochorro! ¡Uh! ¡Esto es buenísimo! ¡Ataque de volador, por fin! Aerochorro ¿Quitamos cara susto? Sí, quitamos cara a susto Cara susto realmente... A ver, baja mucho la velocidad, está guay Pero... Beh, tampoco lo veo muy útil Y nivel 35 también Sí, sí, sí, al 35 Chavales, que estaba al 40 el, el, el, el rival, eh Poca broma Eh. Vale Freddy, seguimos con Freddy, eh Freddy a muerte, aprendió polvo, veneno Vale Freddy tiene que aprender algo tipo agua más. Algo tiene que aprender, seguro, ¿eh? Pero seguro, vamos. Seguimos. Nivel 29. Nivel 30. Aprendió pulpo cañón. Buenísima. 31. 32. 33. 34. Y 35. Ahí estamos. ¡Martillazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mm, quitamos... ¿Qué quitamos, chavales? Pulpo cañón, ¿no? Hombre, pulpo cañón se puede pirar tal como ha venido... Por martillazo mm, Vale, Jorgito Jorgito podría aprender algo de tipo fuego A pesar de que ahora no es muy útil Ya está bien con los ataques que tiene Pero quiero algo de tipo fuego No, no estaría mal Ahí seguimos 29 30 31 Vamos, tú puedes ¿Qué quiere aprender? ¿Escupir? ¿Escupir, en serio? No quiero escupir Si no tengo eh, reserva ¿Para qué quiero escupir? 32 33 34 Y 35 ¿Aprende algo? No, ah, no tiene nada de fuego, ¿eh? No tenemos MTs de fuego Light, hermano, tú te vas al 36, chaval Tú vas a ser clave en este, en este equipo Así que un nivelcito más no te viene mal Y Mega Blaze al 36 también Ahí va, 35 Y 36 no aprende nada Bueno, chicos Este es nuestro nuevo equipo, espero que os guste Espero que os parezca guay para vencer A Giovanni, vámonos, sin más dilación A por ese combatazo Minuto 12 de vídeo ya ¿Pero qué hablas? ¿Qué hablas? Igual habré cortado algo, ¿eh? Porque, oh my god, con Pitruenos se viene Combatazo contra Giovanni Ahí está ¡Dios! ¡Qué nervios! ¡Hola! ¿Se puede? Vamos para allá eh, ¿Con quién abrimos primero? Tenemos a Fimo Que puede reventar, está bien Tenemos a Freddy que puede intimidar Jorgito para tantear, no estaría mal tampoco hmm. nah, Vamos con Fimo Fimo puede reventar con su nuevo, nueva habilidad de potencia, chicos. Hola, Eka. Volvemos a encontrarnos. El presidente y yo estamos hablando de algo muy importante. No te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás. Mira, mi chicos, compitruenos. Combatazo contra Giovanni. Combatazo del día. Apretad el botón de like como si no hubiera un mañana porque este combate lo va a merecer. Que llevas Hidrazar. ¡Oh! ¡La evolución final! Charizar con Idrigon, 10 de 10. 12 de 10, 20 de 10 Los dos tan guapísimos, eh Tanto eh, Dur como Idrezar están muy guapos Eso sí, le conteo que te cagas ¿Demolición? Día soleado Vale, perfecto Día soleado, verás lo que te viene Pim, pam, pum Y con Pitrueno, con Pitrueno, con pitrueno. ¿Un PS? No te creo, un PS ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Pero si tengo potencia y tiene, tiene, tiene impulso A ver, es más rápido igualmente, así que da un poco igual Demolición otra vez, triturar, no me debía quitar mucho Lo aguantas bien, Fimo, lo aguantas bien Ahí está, en el pecho, demolición e hidrezar hasta luego Bien, bien, empezamos muy bien, chicos Vale, Mazzlosion, uh, Mazzlosion Eh, vale, hemos preparado nuestro counter, que es Fabio Así que Fabio... Te tienes que sacar el nepe de una manera épico, fantástica... Y reventar a este Match con un aerochorro. Ahí estamos. El sol es fuerte. No me preocupa mucho. Creo que lo puedo matar. Aerochorro, nivel 39. Profecía. Vale. Tiene ataque de mierda, chicos. Ataque de mierda. Se viene el aerochorro por stab. Con alto ratio de crítico. Y con potencia tiene que morir. ¡Pah! Sí, claro que sí, joder. Vamos... Está funcionando la estrategia, hermanos. Ahí estamos. ¿Qué más tienes? Blacitar. ¿Blacitar? ¿Blesiken? ¿Y Tiranitar? ¿Puede ser? Copitrueno. ¡Oh! Copitrueno. Vamos con Fimo. Freddy, para intimidar. Vamos con Fimo. Venga, va. Fimo, Fimo me da confianza. Fimo es nuestro, nuestro dios de esta serie, joder. Voy a meter Aullido, ¿eh? Ahí está, qué guapo está Qué guapo está Qué bonito, Pokémon favorito con diferencia, chicos Madre mía, si que ya no hay Pokémon favorito Este ya ni te cuento con Tiranitar Nivel 45 ¿Qué dices? Nivel 45 Por favor Aullido, va, va Ata la Ignea, ¡lo falla! ¡Vamos! Aullido gratis Aullido gratis, claro que sí Lo voy a confundir, ¿eh? Lo voy a confundir Danza, caos Va, hipercolmillo Fimo Lo aguantas bien, hipercolmillo Uh, me quita un montón Danza, caos Me quita un montón, hermanos Me tengo que curar Esta es que está en mucho nivel Está a mucho nivel Tenía que haber leveleado más, ¿en serio? Vale, eh, hiperpoción Superpoción Hiperpoción, va Va, va, hiperpoción, eh Me voy a chetar de lo lindo Ahí está, confuso Golpéate Golpéate Golpéate ¿Qué? No, hipercolmillo ¿Cuánto me quita? ¿Más de la mitad? ¿Más de la mitad? No, vale Vale, vale, vale. Aullido, va. Aullido. Golpéate, por favor. Por favor. Un poco de suerte. No, tío. No me matas. No me matas. No me matas. No me matas. 12 PS. Aullido. Y ahora le voy a curar. Por favor, golpéate, Blazitar. No me jodas. Hiperpoción, va. Oh, se fue de la confusión, tío. ¿Qué hablas? Avalancha, tío. Uf, 83 PS. Estamos un poco fucked, eh. Estamos un poco fucked. Voy con demolición. Lo tiene que matar. Atada Ignea. Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale, 54 PS Demolición, si no lo mata Estamos jodidos, lo tiene que matar, estoy en por 2 De ataque, estoy en puto por 2 de ataque, ahí está Crítico, vamos ¡Mm! Fimo increíble Fuimos increíble, joder Vale, sube el nivel 37, eso es bueno Eso es bueno ¿Qué más tienes? Darmatina Venga, tío Tío, qué combate es este ¿Qué he hecho otra vez? ¿Otra vez he pulsado esta mierda? Vamos a seguir porque estoy con el ataque subido Y esto es clave Darmatina, nivel 41 ¿Me intimida? Me intimida Mira qué guapo está el diseño Este es nuevo, ¿eh? Este es diferente a los demás eh, Voy a usar super poción, no me fío Me voy a curar A ver qué hace Tri-ataque, a ver cuánto me quita Fimo, aguántalo Muy bien. Lo tienes que montar muy bien, Fimo Fimo, Fimo Vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien Demolición, va no, que es este tipo fantasma este... No, no te, no te creo que haya hecho este fail ahora No te creo que haya hecho este fail ahora No te lo creo, devolución ¡Oh! ¿No es fantasma? ¿No es fantasma? ¡Ah! Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Lo ha dejado a nada Lo ha dejado a nada Lo ha dejado a nada eh, Devolución otra vez Danza Dragón, sí Vamos. Menos mal que no ha he hecho Danza Dragón antes Menos mal, menos mal Oh Dios Fimos un dios, fuimos un dios y no lo sabíamos. Me he gastado dos hiperpociones y una super superpoción en este combate. ¡Oh! Gracias al cielo. ¡Sí! ¡Vencimos a Giovanni! Con dos huevacos gordos. Combatazo, GG, eh. GG, chicos. Arruinaste nuestros planes, pero el Team Rocket no caerá jamás. Eka, no olvides jamás para todos los Pokémon. No, que todos los Pokémon son para el Team Rocket. Ahora debo irme, pero volveré. Y se pira. Oh, mamá. ¿Este nos da la Master? ¿Puede ser? ¡Hola! Gracias por salvar a Silp. Jamás olvidaré que nos, echaste, nos salvaste de este peligroso momento. Me gustaría agradecértelo de alguna forma. Puedo darte muchas cosas. Toma, puede que te interese. Master Ball. Ahí está. La Master, chicos. No puedes comprarla en ningún sitio. Es nuestro prototipo secreto de la Master Ball. Puede atrapar a cualquier Pokémon, pero no se lo digas a nadie. Me descojono. ¡Hola! Gracias por salvarnos. Todos los que trabajamos en Silp admiramos tu valor. Muy bien, hermanos Muy, pero que muy bien eh, Vamos a dejarlo por aquí, yo creo, eh, chicos eh, Hemos hecho un combatazo Se lo ha sacado Fimo entero, eh Se lo ha sacado Fimo entero Ese, ese último Pokémon, tío El aullido ha sido clave El aullido ha sido clave Uf. Qué combatazo, eh Qué combatazo